Agrupaciones sociales del municipio de Las Guaranas, en esta provincia de Duarte, se mostraron este jueves en desacuerdo con las carreras ilegales de motocicletas que han cobrado vidas de personas inocentes en esa zona. Eh, estamos dando a conocer un hecho que sucedió hace varios días de un grupo de desaprensivos que se dedican a organizar y a promover carreras ilegales de motores donde uno de motores, eh, hermano y otro compañero, perdió la vida lo que queremos con esta rueda de prensa es llamar la atención a la comunidad y a toda la zona en general. Que radique de manera total esa actividad. Porque lo que queremos es preservar la vida de más personas, principalmente personas inocentes que se por las calles. Que busquen eh, lugares eh, lejanos de, de las zonas urbanas para que eviten este tipo de situaciones. Y eviten ver, eh, eh, tener que dar parte a, a la justicia. Porque de lo contrario, entonces, eh, vamos a proceder de manera legal en tanto el comandante de la policía en ese municipio asegura que tomarán las medidas necesarias para evitar estas carreras y para que nos manden un par de ame a ver si eso se continúa y vamos a darle respuesta fuertemente a esos que se dedican a esta carrera en la, aquí en la salida de San Francisco y prontamente le daremos respuesta unido todo para que eso se le continúa. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.